Can crash. Be my friend. Hola, soy Sandra de ONIAD y en este capítulo de Be Productive te cuento cómo organizamos diariamente nuestros equipos. En ONIAD trabajamos divididos en diversas áreas, tecnología, comunicación, ventas, y en todas ellas practicamos el Daily Scrum Meeting. Si quieres saber cómo dar un empujón a tu empresa aplicando esta metodología, quédate hasta el final del vídeo. Pero vayamos por partes. ¿Qué es el Daily Scrum Meeting? Se trata de una reunión cuyos componentes básicos son la eficacia y la agilidad. Para ello, esta reunión no debe superar nunca los 15 minutos. Fundamental, necesitamos organización. Estas reuniones siempre deben celebrarse a la misma hora y en el mismo sitio, con el objetivo de que se convierta un hábito para todo el equipo. En ONIAD siempre la hacemos a primera hora del día, en cada departamento nos colocamos en círculo para vernos bien todas las caras y compartir la información que tengamos para ese día. ¿Qué cosas debemos compartir en el daily? No todo vale, solo tienes que atender a tres aspectos. Por un lado, qué tareas o qué gestiones realizaste ayer, haciendo hincapié en si no te dio tiempo a hacer algo o si surgió un imprevisto que tuvimos que atender. En segundo lugar, ¿qué tareas o gestiones tienes planificadas para la jornada actual? Y por último lugar, ¿qué bloqueos te impidieron o te impiden realizar alguna de las acciones que tienes planteadas? El objetivo de este tipo de reuniones es mantenernos actualizados, comprobar si avanzamos según lo previsto, sobre todo si somos varios miembros del equipo los que trabajamos en proyectos globales y, por último, desbloquear aquellas piedras que podamos encontrarnos en el camino. Dos cosas muy importantes a tener en cuenta en este tipo de reuniones y es que acordaos, la eficacia y la agilidad son básicas para que funcione este tipo de encuentros. No debemos interrumpir a los compañeros mientras están hablando y, por otro lado, si detectamos asuntos que comprendan eh, la conversación, entre dos o más personas del equipo hay que posponerlos para tratarlos inmediatamente después de esta reunión y que no nos vayamos dilatando en otros temas que no son los tres aspectos que acabamos de comentar. Y como todo, en estos procesos de dinámicas ágiles de trabajo, de tecnología, de digitalización y de compartir la información de una manera mucho más ágil, ¿qué es el centro de todo? Las personas. El beneficio principal de este tipo de reuniones es que las personas nos mantenemos informadas y actualizadas diariamente. ¿Y qué nos reporta ello? Cinco Beneficios principales Mejora la comunicación entre el equipo Promueve la toma de decisiones y hace que seamos más adaptables a todos los contextos que puedan surgir también nos permite que podamos aportar ideas o sugerencias a ciertos temas o acciones que vayan surgiendo. Además, hace que podamos ayudar a solventar obstáculos o problemáticas que surjan en el día a día de una manera mucho más ágil. Y por último, hace que las personas nos sintamos parte del equipo y por lo tanto nos encontremos mucho más motivadas con los proyectos, con la consecución de los resultados y en definitiva con la cultura de nuestra empresa. ¿Trabajas con esta metodología? Déjanos aquí abajo en comentarios si te funciona, si no, qué es lo que te gusta o cómo la mejorarías. Y si todavía no te has animado a trabajar con ella, pruébalo y cuéntanos. Nos vemos en el siguiente Be Productive.